con la simple palabra de hablar todos los días, que es tan noble que nunca llegará a ser vulgar. Voy diciendo estas cosas que casi no son mías, así como las playas casi no son del mar. Con la simple palabra con que se cuenta un cuento que es la vejez eterna de la eterna niñez, la ilusión como un árbol que se deshoja al viento muere con la esperanza de nacer otra vez. La simple palabra te ofrezco lo que ofreces. Amor que apenas llegas cuando te has ido ya. Quien perfuma una rosa se equivoca dos veces, pues la rosa se seca y el perfume se va. Con la simple palabra que arde en su propio fuego, siento que en mí es orgullo lo que en otro es desdén. Las estrellas no existen en las noches del ciego, pero, aunque él no lo sepa, lo iluminan también. Y así, como un arroyo se convierte en río, y que en cada cascada se purifica más, voy cantando este canto tan ajeno y tan mío, con la simple palabra que no muere jamás. Con la simple palabra José Ángel Buesa